La organización que pertenecemos es la organización indígena de resguardo quebracañaveral Cañaveral del Alto San Jorge. Son enveracativos, son netamente envera. Ellos pertenecen a las comunidades indígenas de aquí Arizapona, pero nosotros pertenecemos al Reguardo quebracañaveral. Cañaveral. Por esa razón somos netamente indígenas de Alto San Jorge. Acá dentro de nuestros territorios utilizan materia prima, iracas y otras cosas, cepo de plátano, es lo que trabajamos. Y la juventud ahora trabaja también con las mostacillas. Este grupo está formado por tres grupos y 14 personas. Ellos entusiasman en su trabajo. Hacen lo que encargue, algunos salen a vender en tres municipios, Puerto Libertador, San José Duré y Montalíban, recorriendo los barrios. Ellos tienen con eso sustentos de la familia. ya qué lástima! ¡Vaya, qué